Toda la fauna silvestre tiene que vivir en el lugar donde nació, se crió a través de los tiempos. Por eso también le pedimos a los que talan bosques, nada más que por la codicia del dinero, que si desaparecen los animales silvestres, después vamos a desaparecer nosotros. Y quizás antes de ello, cuidemos el planeta, cuidemos a los animales silvestres.